New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. En 2018 falleció el asambleísta por el distrito 71, Denny Farrell, y la posición quedó abierta para ser ocupada por un dominicano. En este distrito el 53% de los votantes es hispano, mayoría dominicana. Pese a ello... Adriano decide apoyar al afroamericano Al Taylor En contra de su compatriota Luis Tejada Varias organizaciones Comunitarias Que brindan servicio a los más desposeídos También sucumbieron Bajo el poder político de Adriano Entre ellas Alianza Dominicana y su director ejecutivo Moisés Pérez Contra quien Adriano supuestamente en complicidad Con el ex fiscal general Eric Schneiderman. Desató una tenaz persecución hasta destituirlo. Desaparecieron también el proyecto Nos Quedamos, diseñado para recaudar fondos de los caseros. Casa Duarte, fundada por el propio Adriano Espaillat, al igual que en orden Manhattan Business, que presidía Luis Tucase. La traición de Adriano también tronchó las carreras de los dominicanos José Peralta, senador por el distrito 13 de Queens y que falleciera recientemente, y la asambleísta Ari Espinal por el distrito 39. Para cerrar con broche de oro, y como si en nuestra comunidad no existiera cerebros capaces de ocupar puestos rele relevantes, el señor Espaillat decidió apoyar a la boricua Melissa Marc Viverito, en contra de los concejales de origen dominicano y Danis Rodríguez, quien fuera su jefe de campaña, y Rafael Espinal. Y esa traición repetitiva demuestra el miedo y mediocridad del señor congresista frente a líderes que pudieran sustituirle con una visión más progresista e influyente en el votante y abierta a la lucha contra los caseros depredadores que por cierto son los principales financiadores de sus campañas políticas le he estado presentando a ustedes en estos días en este muro páginas páginas completas de la situación de Adriano Espaillat con las ayudas, con el dinero que le entra. Y hoy, hoy, si no hoy mañana, le voy a poner link para que le demos seguimiento a todo lo que está haciendo en el Congreso y todo lo que está recibiendo para saber quiénes le dan y quiénes le apoyan de manera vulgar, porque saben, muchos empresarios dominicanos saben, que Adriano sumió a la comunidad toda dominicana en un cieno. Periódico Daily News. El ex gobernador Helio Spicer dona 5 mil dólares a la campaña de Adriano Espaillá para el congreso que emplea a su novia Liz Smith. El ex gobernador Helio Spicer está al lado de su compañera Liz Smith y el candidato para el que trabaja ahora, el senador estatal Adriano Espaillat muestra los nuevos registros financieros de la campaña. Spicer, el 4 de junio, donó 5 mil dólares a la campaña de Spayat contra el representante Charles Rangel, según los registros que fueron publicados el viernes. Esta nota es del de, de, Daily News, junio 13, 2014, escrita por Annie Carney, a las 11 y 27 de la noche. El padre de Spicer, dice la nota, el multimillonario magnate de los bienes raíces, Bernardo Spice, Bernard Spires donó 5200 dólares a la campaña de Espaillat el 13 de mayo durante la infructuosa campaña de Spacer para ser controlador de la ciudad el año pasado fue duramente criticado por Espaillat por haber respaldado una propuesta como gobernador para dar licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados en Nueva York dio un giro, Adriano dio un giro de 180 grados y nunca sucedió, acusó a Espaillat en ese entonces Espaillat también apoyó al oponente de Spicer en esa carrera, Scott Stringers, pero eso fue antes de que Smith y Spicer se involucraran románticamente y Smith se puso a trabajar para la campaña de Espaillat. Cuando se le preguntó sobre la donación de Spicer, un portavoz de Espaillat dijo, Adriano está orgulloso de la amplia coalición que ha formado en esta campaña. El vocero señaló que Espaillat en el pasado trabajó con el entonces Spicer para sacar la publicidad de la compañía tabacalera del, del vecindario de Spallat en Washington Heights, en el norte de Manhattan. Desde que perdió las primarias demócratas para el control el verano pasado ante Scott Stringers. Spicer se ha mantenido alejado de la política local. Un operativo de campaña muy respetado, Smith, de 31 años, ha añadido una chispa a la campaña de Espaillat contra Rangel en la primaria demócrata del 24 de junio. Smith estaba en camino de trabajar en el equipo de comunicaciones del alcalde de Blasio desde el primero de enero, pero de Blasio nunca la contrató. Miren la foto aquí del ex gobernador con la novia que trabajó con Adriano Espaillat a raíz de los 5200 dólares. Pero ¿qué sucede? Si buscamos los archivos de los números, aquí abajo está Helio Spicer. ¿eh? Helio Spicer con 5 mil dólares que lo entregó el 6-4 del 14. Ahí también está. Entonces, estamos ante un tipo que no ha sido honesto. Entonces, ¿por qué hay que ser honesto con él? ¿Cuál es la razón de ser honesto con él? no, él no ha sido honesto con la comunidad él estranguló el liderato y el liderato de ahora no sirve no sirve porque no tienen honestidad porque no son serios porque lo que andan buscando son los chelitos del voto del dominicano en el del voto del diputado del exterior no hay propuesta, ni hay nada y eso está ahí no soy yo no fue a mí que me, que me amonestó eh, la junta, aquí hay una carta que se le envía a Rafael la Antigua, tesorero de España para el Congreso dos, eh, para el Congreso número de identificación C00518365 referencia, 12 días informe preprimario, primario 6.4.2014. 2014 64 2014 estimado tesorero fecha límite de respuesta 812014. 2014 ¿qué dice esta, esta notificación? dirigida al doctor Lantigua, que era el tesorero de España en el 14. La presente carta se debe al examen preliminar del informe mencionado por la comisión. Este aviso solicita información esencial para la completa divulgación pública de las finanzas de su campaña electoral federal. Si no responde adecuadamente en la fecha de respuesta arriba indicada, podría resultar en una auditoría o en una acción de aplicación de la ley se necesita información adicional para los siguientes nueve puntos. Se fue amonestado. Primero, el saldo inicial de este informe no es igual al saldo final de su informe trimestral de abril. Por favor, corriga esta discrepancia y enmiende todos los informes posteriores que pueda verse afectados por la corrección. Dos. USC slash 434B paréntesis 1 y 11 CFR slash 104.3 paréntesis A paréntesis 1 número 2 los totales que figuran en la línea 6A, 6C, 7A, 7C 11A III 11E, 16, 17 y 22 columna B de la página de resumen y resumen detallado Parecen incorrectos las cifras de las columnas B de las páginas de resumen y de resumen detallado deben ser iguales a la suma de las cifras de la columna B de su informe anterior y las cifras de la columna A de este informe. Sírvase presentar una enmienda a su informe para corregir las discrepancias de la columna B de este informe y de todos los informes posteriores que pueda haberse afectado por esta corrección. Obsérvese que la columna B debe reflejar únicamente los totales del ciclo electoral hasta la fecha del 7 de noviembre al 4 de noviembre. 2 USC, es las 434 B y 11 CFR 104.3. Aquí está el expediente que le envían a él. ¿A quién? a Rafael la Antigua como tesorero, lo mandaron al dos días de Sherman, ahí está el documento, pero también, aquí está, la firma, de quien lo mandó, aquí, la firma de quien lo mandó, ¿Eh? y, aquí están, los apuntes, de los errores, cometidos, por Adriano Espaillá. Entonces no me pueden hablar a mí de que de patriotismo. No fue a mí que se me amonestó. Fue a usted, Espaillá. No fue a mí que se me amonestó. Que se me amonestó. Fue a usted, señor allá. Yo no soy Elba Morales. Yo no soy eh, Mabel Roca yo no soy Cirilo Moronta, yo no soy Luis J. Muñiz, yo no soy Narváez Vanessa, yo no soy Alberto Núñez, yo no soy Oleaga Darío, Esos son la gente que le dan dinero a usted y que usted parece ser que no le está dando los informes o no le dio los informes en ese momento. No fue a mí que el FBI me fue a investigar a mi oficina, no fue a mí. Usted es muy patriota, pero usted apoya lo mal hecho. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer.